Lo que voy a hacer ahora es una presentación del sonido que tiene la pastilla que comentamos el otro día, ¿vale? la KNA-BP1, eh, para que veáis un poco cómo suena en comparación con el sonido natural del banjo, sonido natural me refiero acústico, y enchufado a un amplificador de acústica que tengo aquí al lado. Y eh, una vez que hemos hecho esa pequeña comparación, lo que vamos a hacer es eh, conectarlo a un multiefectos, conectar la pastilla del banjo a un multiefectos y ver algunas de las cosas que, que podemos hacer para aumentar, como decía en, en el vídeo de presentación, nuestra creatividad, o darle alas a nuestra creatividad, y eh, bueno, explorar territorios normalmente inexplorados en el, en el mundo del banjo. Eh, no quiere decir que sea la primera vez que se hace, pero sí no es lo, no es lo común, ¿vale? Y por tanto, pues nos puede abrir muchísimas posibilidades y muchísimo el campo. Entonces vamos a hacer un cambio de plano, vamos a enfocar el amplificador y vais a ver cómo funciona esto. Eh, algo importante que quería decir es que vamos a estar utilizando todo el rato el micro de la cámara. No voy a utilizar el micro de ningún tipo, sino simplemente lo que escucharía un espectador, por decirlo de alguna forma. Evidentemente el, el banjo es un instrumento acústico y tiene, un, tiene mucho mucho volumen ya de por sí, con lo cual se va a colar también el sonido natural del banjo. Pero eso es algo que también va a ocurrir en el escenario, sobre todo si es un escenario pequeño. Bueno, y no me enrollo más y vamos al lío. Bueno, eh, primera cosa, primera prueba. La prueba del acople. La prueba del acople es, fijaros la distancia, esto en condiciones normales debería estar acoplando como, como una verdadera no sé como una, una fiesta de sirenas de, de la policía y pues voy a ir subiendo el volumen hasta, hasta el punto de la acople eh, ya lo he probado antes y llega hasta más de tres cuartos de volumen ¿vale? por aquí cuando ya mi voz empieza a estar amplificada ¿vale? se está colando por aquí y teniendo en cuenta como estamos pegados aquí acopla estamos en tres cuartos de volumen ¿vale? el volumen de, de ganancia de entrada está a la mitad. Y aquí está a tres cuartos. Esto ya es un volumen muy, muy, muy fuerte. Si yo ahora pegara yo un banjazo, eh, eh, la cámara comprime evidentemente y no lo vais a notar, pero eh, los vecinos se enteran. ¿Vale? Bueno, lo vamos a bajar y vamos a tocar primero un poquito, lo primero que se me ocurra, no tengo nada preparado. sería sin amplificar. Vamos a ir amplificando un poquito. Vamos a poner por ejemplo a, a un cuarto. Esto es un cuarto del volumen de, del ampli. Con este volumen se puede tocar perfectamente en un, en un pub y, y se, se entera todo el mundo. ¿Veis cómo...? Suenan los agudos, no evidentemente podemos ecualizar, podemos darle más medios. Esto sería con los medios altitos y tenemos un poquito más de presencia, pero con algo menos medios suena más natural. Agudos lo mismo, lo tengo bajitos, los puedo subir un poquito más y capta todo muy bien. Y claro, capta también el sonido de, de las púas, por eso es mejor tenerlo un poquito más, más bajo, ¿vale? Y en cuanto a, a los bajos, lo tengo en torno a las 4, a las, más que a las 4, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche si fuera esto un reloj, ¿vale? Y esto es un sonido muy, muy, muy natural, muy natural, ¿vale? Le agregamos reverb y suena súper chulo ya. ¿Vale? Quizás a este tema precisamente no le pegué mucho la reverb, pero cositas más lentas vamos a, vamos a subirle la reverb bastante que ten en cuenta que cuando le suba la rever se nos hace más susceptibles de acople vale tema. Y eh, bueno, eh, comentaba en el vídeo de presentación que lo que tiene de interesante, además de, de todo, además de poderte amplificar en directo con, con ciertas garantías de que no va a haber acoples y de que va a ser todo fácil, eh, otra de las, de las virtudes es poderle agregar efectos, efectos aparte de la reverb. Efectos de tipo, por ejemplo los que voy a poner ahora, tipo shimmer, shimmer es decir, que haya como una especie de eco etéreo detrás, todo esto necesitamos eh, multi-efectos buenos, yo tengo un FM3 de Fractal Audio y lo vais a escuchar. Y esto pues para ciertos temas, pues es que suena súper chulo y lo vais a ver ahora mismo. Bueno, un, algo con efectos un poquito más, más avanzados, más marcianos, más marcianos, secuela, ¿vale? Concretamente le he puesto un, un multi-delay y un pitch. En cuanto al pitch, tiene un, un preset que se llama Crystals, que lo que hace es agregar como una cola de, de, de, de des, desafinaciones en, en las gamas más agudas, ¿vale? ¿Escucháis eso? ¿Escucháis eso? así más clasicotas, más lentas. Le queda súper chulo. vale queda súper chulo. Eh, le quitamos el multi-delay. Vale, estos serían solamente los crystals. Le quitamos el pitch también. Y aquí ya tenemos solamente compresor y reverb. El compresor le viene muy bien ¿Vale? Le queda súper chulo Y bueno, eh... Como podéis comprobar, no ni siquiera he rascado la superficie de, de las cosas que puedo conseguir. Eh, le puedo poner un looper, eh, a, aquí puedo programarlo y acompañarme. Es decir, si voy a tocar por ejemplo solo en, en, una, una, en una sala o en un pub o lo que sea, me grabo aquí mis loops y toco por encima. Y todo esto gracias a, no solamente evidentemente al, al FM3, sino también a la posibilidad de enchufar. Esto me abre un mundo de posibilidades. No solamente de sonar más fuerte, sonar en medio de, de la banda con, con bastante potencia y sin acoples, que esto es muy importante, sino también pues, lo que comentaba en la presentación de cosas marcianas. Marcianas en el sentido de que no son las habituales en, en el banjo. Que no quiere decir que, es, que sea la primera vez que lo hace alguien, pero no es lo habitual. ¿vale? Bueno, espero que, que os haya gustado.